Bueno, pues seguimos avanzando y lo hacemos ahora, como cada semana, aquí con los consejos del Doctor Amor. Lo primero es darle la bienvenida a nuestra emisora como cada semana, decimos. Así que Juan, muy buenos días y bienvenido. Hola, hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, pues una semana más. Encantados de tenerte aquí con nosotros en Radio Futuro. y que nos y de... Igualmente, un placer. Un placer. Y bueno, que nos den esos consejos. Hoy nos vas a hablar de la gente que nunca debemos conocer. ¿Hay muchas, sí, sí señor <risa> Hoy voy a hablar de este tipo de gente que nunca se deben conocer porque o bien porque nada más que te dan problemas o porque no merecen la pena ...o porque evidentemente no es ni mucho menos un proyecto de futuro de pareja... ...sino todo lo contrario. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir con esas claves y esos puntos... ...que tú cada semana nos preparas... ...gente que nunca debes conocer. Vamos a ver, empezamos hablando de... ...el primer tipo de persona que nunca deberías conocer... ...pero ni de amigo, ni de amiga, pareja, ni nada... Eh, ...una persona que te juzga... ...es decir... Una persona que no te conoce de nada y ya empieza porque tú eres esto, porque tú eres lo otro, porque que si eres un creído, que si eres una estúpida, que si eres una no sé qué. Y es una persona que a lo mejor está hablando contigo y lleva hablando contigo incluso 20 minutos y ya te dice que eres algo. O sea, vamos a ver, ¿qué soy qué si no me conoces de nada? O sea, ¿cómo se puede juzgar a alguien de solo 20 minutos, que ya me parece increíble, o de un día o incluso de dos días? A ver, la única manera de tener una opinión de la otra persona es conociéndola, y eso es día a día, hablando y escuchando y viendo cómo se comporta y lo que hace y lo que no hace. Bueno, pues hay mucha gente que tiene la feísima costumbre de juzgar rápidamente y a lo más mínimo. Y esa, ese tipo de gente ya me dirá esto a mí, qué futuro te espera con alguien que en 20 minutos te dice que eres un creído, por ejemplo, que a mí desgraciadamente me ha pasado así, digo, si en 20 minutos ya me estás llamando creído, que no sabe de mí nada entonces que me vas a llamar dentro de un mes entonces eh, eso está muy feo a mí me parece además lamentable o sea yo, yo no puedo opinar de ti si no te conozco voy a conocerte primero y luego opino porque lo más seguro es que me equivoque entonces ese sería el primer tipo de gente que jamás se debe conocer y además Juan que las apariencias engañen y que bueno lo que opinamos muchas veces al ver a una persona la primera vez no quiere decir que eso sea son unas circunstancias no, no, es que tú no puedes tú no puedes dar una, un veredicto sobre alguien que todavía no conoces de nada o sea no sabes ni cómo piensa ni cómo se comporta ni qué hace ni qué no hace entonces en qué te basas como yo le digo a cuando me han dicho digo en qué te estás basando en decir que yo soy un creído por ejemplo tú me has visto no tú me conoces no tú me has tratado no entonces explícame de dónde sacas tú esa conclusión Claro, lógicamente. Eh. Bueno, es que lo que parece, porque he visto fotos tuyas en las redes, digo, bueno, pero es que yo puedo ver una foto tuya que te hagan en, en un cumpleaños que estás bebiendo y yo que voy a decir, ¿eres una borracha? porque estás en esa foto? A ver, era un día, una cosa puntual, entonces vamos a dejarnos de por lo que he visto en las redes. Bueno, en las redes es una cosa y en la vida real es otra. Pues todo el mundo es, voy a juzgar y en cinco minutos ya, ya sé cómo es y ya sé lo que tiene y ya sé lo que hace. Pues no, no lo sabes. Si hay gente que no se conoce ni en cuatro meses ¿Me vas a conocer en 20 minutos? Bueno, pues nos alejamos de esas personas Que nos juzgan en esa Primera vez En esos primeros 20 minutos, como bien dices tú Hombre, yo desde luego la rechazo rápidamente Yo una persona que ya me está etiquetando De algo sin saber de mí sí, sí, sí. Directamente es que me provoca absoluto rechazo Y no debemos conocer ese tipo de gente Porque ya digo, lo único que nos va a traer Va a ser problemas Entonces bueno. sería la primera sí. Segundo tipo de gente, las que te critican tanto los como las, ¿eh? Hablo siempre, añamos sentido. Sí, sí. Eh, la gente que te critica, gente que también te conoce muy poco y ya empieza. Porque tú eres esto, porque hay que ver cómo te vistes, hay que ver lo que haces, hay que ver no sé cuánto, pero vamos a ver. Cada persona es de una manera, tú tienes tus cosas, yo tengo las mías. Entonces cuando conocemos a alguien hay que respetar todo. Cómo viste, cómo habla, cómo se comporta, lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Qué pasa? Que porque a ti no te gusta lo mismo que a mí, ...me tienes que criticar... ...pues no, hay que respetar... ...y a todo el mundo es imposible que nos guste lo mismo... ...es que si estamos buscando a alguien... ...que le guste todo lo que nos gusta a nosotros... ...que se comporte como nosotros... ...que vista como nosotros... ...pues nunca lo vamos a encontrar... ...lo digo ya, nunca... ...y eso es otra costumbre muy fea de todo el mundo... ...que dicen tiene que ser así, así o así... ...si no, no me vale... ...pues no señor... ...pues no puede ser así, así, así... ...porque cada uno somos de una manera... Cada uno reaccionamos de una manera y cada uno tenemos nuestra forma de ser. Y la forma de ser de cada uno pues, es distinta y hay que o aceptarla, o si no te gusta, pues oye, pues, búscate a otra persona o quédate solo o sola. Pero eso de intentar criticar, o sea, de criticar todo lo que se hace, pues no, no me parece, la verdad. Y que la diferencia está el complemento, ¿no, Juan? Es que yo no lo entiendo las críticas. Y además en este país gusta mucho criticar a los demás. Eh, a ver, antes de criticar, mírate a ti mismo, porque a lo mejor, porque tú te crees a lo mejor que eres una persona perfecta y no hay nadie perfecto, nadie existe, nadie tiene la perfección. Entonces vamos a dejarnos de criticar a los demás porque seguro que nosotros también hacemos las cosas mal, si no es lo mismo en otra cosa. Entonces como todo el mundo nos equivocamos en algo porque somos humanos, no hay que criticar a nadie, porque si tú hoy lo haces bien, mañana lo pueden hacer mal. Pues sí, vamos a dejarnos de críticas y de esas personas, por supuesto, a alejarnos completamente, porque como tú bien dices, si empiezan así, pues mal acabamos. Hombre, a mí me han criticado por muchas cosas, que si es que la foto usa mucho Photoshop, es que si sube muchas fotos... Es que si no sé cuánto digo, vamos a ver señores, bueno, en este caso, cuando han sido mujeres, digo, pues si no te gusta mi Facebook, no lo veas. Digo, pero ¿por qué me criticas? Que tú me digas eso, me da igual. Yo, sí. es mi trabajo, son mis cosas, es mi forma de ser. Y si no te gusta, pues búscate a otro o bórrame del Facebook. Pero que tú me critiques no va a hacer que yo cambie. Lo que hay es lo que hay. Tienes dos opciones. O lo afectas... o te vas. Exactamente, ¿Para? además. O sea, que estéis de sí, gente fuera. Sí, además Juan te decía que si alguien te conoce así y en ese medio... Pues ya saben lo que hacen, ¿no? A qué te dedicas, entonces no tiene sentido criticar, ¿no? Es que en mi caso eh, me llama la atención porque yo siempre advierto que pues soy fotógrafo y a ver es normal que un fotógrafo también se haga sus propios reportajes para eso. Claro. Pues tengo la experiencia para eso tengo el equipo profesional y oye y digo ¿y qué qué de malo tiene? Me lo podría explicar, se lo digo más de una. ¿Qué tiene de malo que yo me haga fotos y son fotos de reportaje normales que no son fotos ni enseñando ni nada y que las suba? ¿Me podía explicar dónde está el problema? O sea, digo, es que si fuera panadero, pues subiría fotos de bollo y de rosco. Pero como no soy panadero y soy fotógrafo, pues a ver, subo fotos de mí mismo. ¿Y eso que pasa? ¿Que por eso soy creído o estoy buscando novia? Pues no, no. Eso es la mente sucia de algunas que piensan lo que no es, pero es su problema, no es el mío. Entonces, por eso, este tipo de gente que le critican, digo, ¿pero yo cómo voy a tener de pareja a una que me está eh, que me está criticando las cosas que hago? imposible entonces este tipo de gente nunca va a poder ser ni, ni amiga y pareja mucho menos vamos. bueno fotos pues. fotos de ti mismo y fotos estupendas maravillosas de de, de paisajes de Huelva que también hay que decir no Juan sí bueno yo ya sabes tú que me conoces bien y bueno y la gente que no me conozca pues sí me dedico a fotos de paisajes sobre todo ya últimamente también he hecho muchas de modelos pero sí, sí. porque en mi trabajo es lo que me gusta, es lo que se hace y, y bueno, ya te digo, cuando me han criticado también, es que en algunas fotos tiene mucho Photoshop, digo, bueno, es que los fotógrafos trabajamos con Photoshop, es que para eso es, como lo que he dicho del panadero, el panadero trabaja con levadura, es que si tú dices, es que este pan tiene mucha levadura y ¿cómo hago el pan entonces? Pues aquí es lo mismo, los fotógrafos trabajamos con los programas de edición fotográfica y que tenga Photoshop, ¿qué pasa? ¿qué tiene de malo? Si es que forma parte de nuestro trabajo, no entiendo la crítica. Exactamente, bueno, pues las personas que te juzgan, las personas que te critican, nos alejamos ¿De qué más personas, Juan? Esta lo vamos a decir por encima, porque ya la hemos comentado, las personas tóxicas Ah, las tóxicas ya Pero... ya hemos dicho lo que son, la gente esta que está muy quemada del pasado, que lo pagan contigo que, que Vamos, que te hacen la vida imposible, esa por supuesto, vamos, una persona que acabas de conocer y reacciona mal a lo más mínimo y ya desde el primer minuto empieza a dar problemas Vamos, eso no es, Ni de amigas ni vamos Es que no se debe ni hablar con esa persona más Porque problemas no Lo siguiente, vas a tener una relación infernal O sea, que esa gente también fuera rápidamente lo pues sí, no. tipo de personas sí. Las que desconfían Esto también me hace muchas gracias Gente que no le has hecho nada Que también me ha pasado con bueno, alguna vez que me pasa de todo, de verdad Como yo escribo otro libro va a ser de dos mil páginas Por lo menos <risa> Y, y me ha pasado también que desconfían, o sea, que yo no he hecho nada y ya me están poniendo, es que estarás hablando con otra, es que no sé qué. Y digo, no, no, perdona no estoy hablando con nadie. Y digo, estoy hablando, porque me ven hablado en línea. Y digo, oye, pues, ¿y por qué tiene que ser con otra? ¿Por qué no puede ser con un amigo mío? ¿Por qué asocias a que estoy en línea a que estoy hablando con otra? O sea, directamente ya eh, me está engañando. Pero vamos a ver, ¿tú qué pasa? Que cuando estás hablando con alguien en WhatsApp, solo estás hablando... Con tíos, no, y pues entiendo que estarás hablando a lo mejor con tu madre, con tus amigas, o cosas del trabajo que te sabes. Pues gente que desconfía, vamos, yo es que ya te digo, lo he tenido que sufrir desgraciadamente, fuera, totalmente. Una persona que desconfía de ti, ¿con qué motivo? O sea, tú estás conociendo a alguien y desconfía y no le has hecho nada, y es lo mismo. ¿En qué te basas para desconfiar de mí? O sea, ¿qué prueba tienes? Ninguna. Entonces, ¿por qué desconfías? Es que como ya me han mentido, bueno, pues a, ver, a todos nos han mentido y nos han engañado, pero no te confundas, no lo pagues conmigo, o sea, cada uno es cada uno y lo que te pasó, pasado está, pero ahora no me lo tengo que comer yo, entonces este tipo de gente es imposible de, de conocerla y de estar con ella, una persona que ya está desconfiando de ti y tú no le has hecho nada, imagínate, más adelante si haces algo, es que es la que se puede liar. Eh, Juan, la desconfianza se puede, bueno, pueden estar un, unos celos detrás. Siempre suele hacer por celo pero sobre todo lo que te he dicho porque le han engañado le han mentido a esa persona y ya es como ya no me fío de nadie ya voy con el escudo por delante y el próximo la próxima se va a enterar es ¿eh? pagándolo con el siguiente es más que nada por eso porque se lo han hecho antes y ahora ya no se fía pero siempre le digo a todo el mundo vamos a darle la oportunidad a la otra persona de que te demuestre que realmente es sincero o sincera porque si tú cuando conoces a alguien ya directamente estás desconfiando, no le estás dando oportunidad de nada. Y luego a todo el mundo nos gusta que, que nos den la oportunidad, porque después nadie quiere sentirse desconfiado, o sea, atacado y juzgado, como hemos dicho. Entonces, vamos a dar la oportunidad. Si no nos ha hecho nada, vamos a dejarle que nos demuestre a esa persona si realmente es sincero o sincera, uh -huh. pero sin pruebas y sin que haga nada porque desconfiamos. ¿Qué motivo tenemos? Ninguno. Pues si no hay ningún motivo, no tenemos que desconfiar. Exactamente. Bueno, pues también nos alejamos de estas personas que desconfían. Sí, totalmente. Y cuanto antes. Y cuanto antes. <risa> de... Y luego ya las últimas tres personas, pues sí. serían las que te intentan cambiar. Personas que también me hacen muchas gracias. Todo esto siempre lo hablo bajo la experiencia que me ha pasado. Personas que dicen, oye, pues estarías mejor con una camisa... O estarías mejor con un pantalón, eh, es como decirle a una, no, tú estás más guapa con vestido, ponte hoy vestido. A ver, cada uno, como he dicho antes, es de una manera y no somos nadie para cambiar a otra persona ni en forma de vestir, ni en forma de hablar, ni en forma de comportarse, ni nada. Eh, entonces una persona que me acaba de conocer o que estoy conociendo o que estás conociendo, quien sea, y ya desde el principio te está intentando hacer que seas una versión que no eres, pues ya me dirás tú. <ríe> lo mismo, ¿qué futuro tienes con esa persona? Ninguno. Cuando tú conoces a alguien, pues eso, te tienes que aceptar con todo lo que venga. Si, y las es lo que he dicho, o lo aceptas o no lo aceptas. Si no lo aceptas, pues te vas. Pero, no, me quedo contigo, pero tienes que ser como yo quiero. No, perdona, pero yo soy así, y es lo que hay. O sí. lo quieres o no lo quieres. Y si no lo quieres, adiós. Pero si lo quieres, pues te tienes que aguantar como visto, como soy, como me comporto y con lo que me gusta. Exacto, Juan. ¿Se pueden dar un... Las sí. dos la últimas personas serían, por supuesto, las que te mienten, gente que te empieza a mentir ya desde el principio, pues hombre, yo creo que ya está claro, ¿no? La persona que ya te está mintiendo desde el primer minuto, pues ¿qué crees tú que te va a hacer a más adelante? Pues mentira tras mentira, y, y además una persona que miente siempre digo que es una persona que no le importa. Entonces... ...yo creo que nadie quiere al lado... ...o de pareja o de amigo o de amiga... A ...alguien que le miente... ...yo creo que ya tenemos bastantes mentiras... ...en este mundo... ...para que encima tengamos que aguantar... a ...alguien al lado que nos miente... ...entonces por supuesto ese tipo de gente... ...también fuera... ...y por último... ...la última ya sería... Eh, ...las personas que te ignoran... ...que esto parece una tontería... ...pero cuando te pones a conocer a alguien... ...y le estás escribiendo... ...y te escribe poco te contesta cada dos horas, vamos, no te echa mucha cuenta o incluso te contesta al día siguiente con esa famosa excusa de me quedé dormido o me quedé dormida, eso me hace mucha gracia, y digo, madre mía, me quedé dormido, como el que se duerme al momento. Entonces, personas que te ignoran, pues si ya te están ignorando desde el principio, ¿para qué insistir? Yo, de luego, no soy de correr detrás de nadie. Si pues, estoy conociendo a alguien y veo que no demuestra interés, pues yo no voy a estar ahí insistiéndole y convenciéndole, no hay que convencer a nadie que quien esté contigo o quien te quiera conocer, que lo haga porque realmente quiere, y, y ella sola o él solo, no porque tú le estás insistiendo Pues nos quedamos con estas claves claves para gente que no debemos nunca conocer ¿lo resumimos pues, pues, un poquito, Juan? Pues resumiendo gente que nunca debes conocer ni de pareja, ni de amigos gente que te juzgue gente que te critique, gente que, te, que sea tóxica, gente que desconfíe de ti, sin duda es el motivo, gente que te intente cambiar, gente que te mienta y gente que te ignore. Si hay alguna de esas personas que cumple todo esto, o ya todo, bueno, ya todo sería ya lo más grande, pues mi consejo, no las conozcáis, no sigáis adelante, no os compliquéis la vida y encontrar a alguien que no te haga nada de esto y verás cómo va a ir todo mucho mejor. Pues nos quedamos con esos consejos que cada semana nos das hoy sobre gente que nunca debes conocer. Pues, como siempre, muchísimas gracias, Juan. Y la semana que Muchas viene. Muchas gracias ¿verdad? a vosotros. Un placer siempre tenerte en nuestra emisora con tus consejos. Igualmente. Volvemos el próximo martes. Un abrazo para todos. Un abrazo, Juan. Hasta la semana que viene.